Hay un grupo que se llama Chileno-Chino. Entonces fuimos un grupo de amistad a ver lo que ellos nos mostraron allá. Por ejemplo, tuvimos reuniones con las universidades. para ver. Y curiosamente, en esa universidad, en Chaigai, habían tres alumnos chilenos que estaban en intercambio. O sé sea que fue muy bonito y eso se está. Hoy día fomentando más de, para que vayan más alumnos chilenos a estudiar a China. Me decían que antes no había competencia, prácticamente no nombraban a Deo. Hoy día es tremendamente competitivo porque la Universidad en Shanghái es una de las mejores universidades de China. Entonces se la pelean los chiquillos para ir a hacer su, su, su doctorado o ir a terminar el, el, algún máster lo, no, lo que ellos más o menos a lo que van. Así que fue una experiencia muy enriquecedora y sobre todo ver tan contentos estos chiquillos que eran dos, dos hombres y una mujer, tan, tan contentos de haber tenido esa oportunidad que se les dio de haber hecho este intercambio en la Universidad Católica y en la Universidad de Shanghái. Así que fue una bonita experiencia. Ahí vimos un intercambio que a futuro se tiene que ir incrementando. En Beijing... Tuvimos también una parte que es muy interesante para nosotros, que fue ir a ver el pabellón chileno, donde llegan todos los productos chilenos para ser comercializados. Estamos hablando de 2.600 metros cuadrados. Eso es un tremendo pabellón. Ahí vimos tuvimos la suerte de ver los piscos, los vinos, eh, pequeños emprendedores de Pyme desde Cochayuyo seco para vender. O sea, miles de cosas que nosotros en China no lo habíamos visto. Chocolates con un 80% de cacao que aquí no lo venden porque sería demasiado caro. O sea, ese intercambio comercial muy bonito. Después, relaciones eh, exteriores. China nos recibió en el ministerio. Bueno, para tener una proporción el ministerio es una cosa más grande que el congreso así, es todo de esas proporciones, son 1.300 millones de personas ahí quiero que se vio el intercambio comercial ellos están muy interesados en la fruta en, en los salmones, en los vinos eso les interesa mucho, mucho a ellos para poder tener una buena, una buena cobertura con Chile y tener los productos chilenos en, lo, en los tiempos que ellos necesitan así que eso es importante sobre todo la cereza y la cereza colorada yo preguntaba, ¿por qué la colorada y no la blanca son iguales? No, no nos gusta el color. Mira el capricho, ¿me entendés? No les gusta el color. Bueno, cada uno compra lo que le, lo que le gusta. Y también estuvimos eh, a ver en, con el ministro, con el segundo vicepresidente, que ellos nos no, no, no, dijeron lo mismo, también se tocó, eh, ahí se tocó el tema migratorio. ¿Qué es lo que el tema migratorio? Tenemos que tener las condiciones para que los chilenos puedan ir más expeditamente a China. De ahí les quiero contar una anécdota. Nosotros le contábamos que en Chile teníamos gran movilidad con los, los fines de semana largos, que se habían movido más o menos 300.000 autos de Santiago hacia el centro, al sur del país, hacia la costa. Y él nos dice, sí, aquí también se produce esa movilidad en los fines de semana largos. Recién hace dos fines de semana atrás hubieron cinco días feriados, cuatro días feriados, y hubo, hubo un intercambio, un, un movimiento de 200 millones de chinos, 200 millones se trasladaron de un punto a otro del país, para que tú veas las proporciones del país. Entonces estos viajes quiero es que tú pasas. Si tú llegas a, a tener un mercado cautivo con China en lo que estamos hablando en salmones, en fruta, en, en cualquier producto, tienes el poder adquisitivo más grande del mundo, 1.400 millones de habitantes. O sea, lo que se fue a hacer fue a, a profundizar, a profundizar la amistad y el intercambio comercial con los chinos. Entonces, ahora nosotros ya tenemos estamos, vamos a tener que hacer un informe para mostrar las diferentes partes que nos pidieron ellos que fuera. Sobre todo, les interesa mucho la, el tema exportador. El pabellón chileno, chino, llega, por decirte, miles de cosas. Pero tú vas como ciudadano, oiga, yo quiero comprar dos botellas de vino o tres, o tres botellas de pisco. No señor, aquí se vende al por mayor. Entonces se pierde mucho de vender algún menudeo que también la gente que no tiene mayores recursos, las grandes cadenas, que ellos también tengan la oportunidad de poder entrar, y adquirir productos chilenos, más decir, como almacén, poder hacer dos botellas, una botella, lo que sea. Así que, bien, y también me llamó mucho la atención una cosa que no había visto, que en Chile vimos, eso creo que es de la Serena, una cerveza de cactus. No la habíamos visto, yo no la había tenido oportunidad de verla, la vimos allá, no, no la probamos porque no, no, no, no se prueban esos productos. Pero bueno, yo creo que fue un intercambio interesante, un intercambio fluido y sobre todo yo recomiendo que vayan a China. Realmente es un país interesantísimo, no es un papel votado, la gente es ordenada, de una seguridad absoluta en, en todas partes y creo que voy a decir algo mejor que nos va a gustar mucho pero vamos a tener que preparar el mundo para trabajar por China, porque ellos van a comprar, están comprando todo lo que es productos brutos, por ejemplo el cobre, después lo devuelven, hecho cañería, hecho alambre, hecho lo que sea. ¿Ah? Eh, ahora, por ejemplo, litio, van a comprar miles de toneladas de litio, y mandar después, ¿cómo llegan? En batería. O sea, ellos son los grandes compradores, de los productos en bruto de los países y después lo devuelven elaborado, madera, metales, todo lo que tú quieras. Así que yo creo que China eh, es un tremendo país y me alegra tremendamente haber tenido la oportunidad que me dio el gobierno chino, de a, en este, esta vez, a, a ver ya más interiormente lo que, lo que es el sistema chino. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer con ciudades importantes o alguna comarca como hay, no con toda la provincia. Si fuese toda la provincia mejor, o sea, no podríamos producir todo lo que produce Chile para una sola provincia de ellos, ¿me entiendes tú? Pero es realmente interesante. Tenemos solamente un cónsul en China, un embajador y un cónsul. Eso es prácticamente imposible que un cónsul cubra todo China. Por lo tanto, en otras ciudades importantes que tienen eh, más chiquititas de 10 millones de habitantes, <risa> las chicas, 10 millones, 7 millones, 8 millones, también podamos tener algún curso chileno para poder eh, aumentar el intercambio, no solamente en Beijing y en Shanghai, y que ahí que se distribuya, no, que esté más o menos esparcido en las la, la comunas más grandes. interesa mucho los de los telescopios chilenos eh, venir de ellos, van, de ellos van a ser uno de los grandes compradores de horas para poder observar el universo ¿me entiendes tú eso es absolutamente así la ruta de la sea es lo que te decía yo pues son las rutas que ellos quieren para pa ir dos cosas para ir comprando y construyendo por ejemplo ahora venían a ver un par de puentes y un par de caminos en Chile ahora cuál es la ventaja que ellos pueden hacer una sola no van a quebrar me explico no, no vamos a tener ese problema. Si ellos van a tomar la, de hacer 10 puentes, los van a terminar, porque tienen los recursos. Hacer un camino, lo van a hacer. Y ojo, en un tiempo récord, porque ellos son realmente eh, especializados. En esto tú, vas a Shanghái, que tiene ríos por todas partes, y dices, oiga, hay dos puentes. Sí, claro, pero pasamos por túneles. O sea, adaptan todo a lo mejor, la mejor tecnología para no hacer tacos, porque son miles y miles de vehículos, miles, millones. Entonces... Esas cosas hay que copiarlas y aprovechar esas tecnologías que tiene China, que la está poniendo hoy día felizmente a disposición del mundo. Y otra cosa, ellos están cambiando, antes de ellos decían, por decirte, no quiero ser despectivo oiga, este lápiz, este lápiz es, por decirte, europeo, oh, qué bueno, lo vamos a comprar. Este lápiz chino, no, chino no, hasta luego, no sirve. Hoy día ellos están en, en tecnología y en calidad, por lo tanto ellos dicen que en poco tiempo más la gente va a decir, chino, sí, ah, este es de Europa, no. O sea, ellos están poniéndole todas las cartas a superar la tecnología y la calidad de Occidente.